Ah, pues tiene muy buena pinta el póster, los dibujitos sí, sí, Lo único sí, sí. es que pero los bien, desplazamientos bien, quizás no están... Eh, otro, eh. No entiendo muy bien los desplazamientos, eso Que el último pasa al primero sí. No, el primero pasa al último El primero pasa... faltan las puntas de flecha Y por lo demás, los tiempos están bien Habéis puesto varias calificaciones Faltaría la calificación de la edad Y los objetivos... Eh, no pongáis, por favor, no pongáis nunca, cuando tengáis que poner un objetivo, una introducción para el objetivo, lo de como objetivos motores tenemos, no, porque ya parece que no está bien puesto el objetivo, sino directamente poner objetivos motores, que pasa estar luego, y poner intentar saltar, intentar tampoco un objetivo, intentar, será conseguir tal, o desarrollar esto, ¿vale?, eh, golpear la pelota con suficiente fuerza y para los compañeros saltarla y realizar en un, el mayor número conseguir más de unos puntos. Que el equipo diga al finalizar el tiempo, al finalizar el juego, ¿no? Vale, está bien. Empezar ya, venga. Vamos Fernando. ¿Quién es el que aplica Fernando? Vale. El toma salta consiste en vamos a dividir cinco grupos de cinco personas. Pues el primero que tiene la pelota tiene que lanzarla contra la pared y justo el que está detrás tiene que saltarla después del primer bote. Y el tercero, coge la pelota y así volvemos a empezar la secuencia. ¿Tenéis un ejemplo rápido. Sí. sí. Ah. la siguiente Vale, vale, vale, vale. Cuidado, Alberto, Alberto, Alberto, cuidado, Alberto. Cuidado Alberto. Dale, dale, Alberto. Pericito, las cosas. Eso, que el pasa. salto este al saltar contaría un punto. Cada jugador que salte un punto si te, y así. Si te toca, no se suba. el punto. ¿Vale? Vamos a ir contando los puntos porque aquí habla un grupo, aquí habla otro y compiten entre ellos no. dos. De allí igual. Bueno, son, son cinco grupos, ahí sería ¿Vale? tres contra postre postre ellos y, y los dos Exactamente. Ellos. Y otra variante. Y mientras están haciendo la fila, los a hacer jumping ya. Pinchar. Para ocho, hay, ahora, hay dos fases. Esta es la primera fase, la segunda fase. El primero lanzará y tendrán que saltarla a todos del equipo sin que la pelota deje de volver. Estamos ya, ¿no? En sí. un segundo solamente, perdonadme, que no se lo he dicho a los del equipo anterior. Igual que habéis hecho vosotros lo de poner el jumping ya en este juego, lo de haber hecho lo del dibujito y todo esto con la billarda me parece fantástico. <risa> Va, no, la uno, uno, dos, no, tres, no, cuatro, no. uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No